Thank you Rovianos, Robianos, eh, bienvenidos a estos jueves, martes, estas cosas que hacemos Vídeos cortitos, ahí donde nos veis o que lo intentaremos hacer El, Hoy Top Juegos, hoy esa cosa que supuestamente es la sangre, la sangre del visor ¿no? O sea, compramos los visores para algo, ¿qué es? Para jugar Bueno, pues hoy os vamos a hablar de qué vamos a jugar en este noviembre Qué llevamos jugando estos 15 días y qué vamos a seguir jugando de los 15 días en adelante ¿No, Gaby? Eso es, hoy tenemos pues el top de juegos del mes de noviembre, que se nos ha hecho un poquito tarde porque estamos ya día 15, pero es que ha habido muchas, muchas cosas. Y muchos eh, estrenos. Sí, por cierto, muchos estrenos. Sí, muchos estrenos. Ya sabéis que aquí nos gusta la retórica. Eh, muchos estrenos que a lo mejor si los juntamos todos hacemos uno, ¿no? Bueno. bueno. Bueno, bueno, yo, vamos Yo es que esto de los jueves Esto tirarse los jueves es un deporte De extremo riesgo ¿Sabes? Porque aquí aquí Claro, uno viene con un hype De decir, venga, ya tengo el visor, me he terminado el último juego Que por cierto, estaba jugando ahí al Walkabout, el de las 20.000 guardia de viejo submarino, que me estaba flipando el Y ahora y he terminado y he dicho, venga, ahora voy a jugar Y ha habido ahí un freno mano espera Para la nave, enciende las luces ¿A qué jugamos? ¿A qué narices jugamos? Pues Hoy precisamente se estrenaba el DLC de. Hoy es martes, de es verdad, Mist. sí es martes. Hoy no es jueves, hoy es martes. Si es que es el problema de. Es esta cosa. Bueno, da igual si es que es martes, que los jueves. A veces son los martes, a veces son los jueves. Para para mí, martes-jueves es el, el free jazz de o virtual. Free jazz. Sea lo que sea. El, empezamos, empezamos. ¿Empezamos? Que, que es verdad que había. Venga, si hay, tú dale, la dale. tontería, sí que hay aquí un puñado de, de listas. Sí. Sí, sí, sí. Venga, pues vamos a... Le voy a dar aquí esto, a ver, a ver qué pasa y, y a ver. A ver, a ver. vamos A ver, ahí. Hombre... Marvel, Siren Man, VR. De este ya hemos hablado largo y tendido. Incluso lo habíamos jugado. Hemos hecho un explorer de este. Mm -hmm. Con lo cual, pues tampoco hay que detenerse demasiado. Yo, mi experiencia 10 minutera con él, ha sido un poco... Ah, ahí. Uf, ¿no? Pero bueno pues dale una oportunidad porque desde luego empieza lento ¿eh? vale es un, es un juego que se estrenó en playstation vr hará un par de años y que este mes de noviembre el día 3 llegó a a Quest 2. No voy a decir por sorpresa, porque ya sabíamos que Camuflaje el estudio había sido comprado por, por Meta. Ahora forma parte de la familia Oculus Studios Guay, y la verdad es que la conversión de, del juego de PlayStation VR a, a Quest 2 para mí es eh, impecable. El juego funciona en Quest 2 incluso mejor que en PlayStation VR. Va de menos a más, Rogis. Pues gracias por decírmelo. Pues le volveré a echar un ojo. Va de menos a más Pero me quedé y tiene en fases en muy muy chulas. Vale, le cuesta Le cuesta arrancar. A mm. lo mejor tienes una hora que es casi tutorial. Es de estos que le cuesta, le cuesta arrancar. Es como una película, a lo mejor es al final. ¿Así? ¿Ah, o en el medio. Pues anda. Pues sí me tengo de verlo. <risa> bueno, pues Todo el esfuerzo sea por la VR Lo jugaremos. <risa> bueno, pues este que ya le hemos hablado. El, el siguiente. Yo, este también me hace mucha gracia. Este es un triple A de estos grandes, donde los haya. Oye. El en las patatas alemanas. ¿No? Este bueno. llegó al final en noviembre porque estaba previsto para octubre, está en, en Quest, está también para, para PC, es el juego de los Lemmings, pero con estos bichitos, con forma de patata, es un juego sencillo, pero divertido, si os gustan los Lemmings, os gusta Cartofel. O sea, yo a este, no sé cuántos niveles tenía, ya no me acuerdo Pero me lo estoy pasando poquito a poco, ¿eh? Es de estos que a mí me han enganchado, Sencillo, simple, pero divertido Podrían haber hecho otra cosa que no sea una patata Yo puestos a pedir, pues ya sabéis que aquí, bueno Oye, cada uno tiene sus prioridades Y yo jugar con una patata es que no me, no me produce tanta empatía A lo mejor otro muñequito Pero bueno, este, era ¿ha tenido el honor de Ha tenido el honor de, de, de que yo le haga un vídeo corto Que está por ahí en el canal ¿eh? De estos de tres minutitos, de cuatro y oye, si os gustan los lemmings y os gusta la VR, es combinación perfecta. Caballo ganador o patata ganadora. Bueno, ahora nos vamos a las, a las costas de lozi Este me la puse, lo, lo puse el otro día a jugar. Eh, es muy puzzle... ¿Cómo se llama? Puzzle... Puzzle in places. Ese. Es súper puzzle in places. Pudding? Muy puzzle in places. Solo que no me gusta tanto cómo casan las... Las piezas, ¿no? Porque hay algunas piezas que son Las un poco piezas. rocambolescas para, para, para ponerlas, ¿no? No, no, es tan, no es tan divertido como el Paso simple No está tan trabajado a lo mejor. como, como... Pero luego los exteriores le dan mil vueltas, claro, a Pully places Pues este. Ya lo jugamos en directo porque llegó hace tiempo a Lab y en noviembre lo que ha ocurrido es que ha pasado a la tienda principal, también está en Pico, también está en Steam para visores de PC, juego de rompecabezas, pues eso, es puro y duro. O sea, de, de, de juego de puzzles, pero en tres dimensiones, en distintos escenarios, música bonita, relajante. Y yo también lo recomiendo si le gustan los juegos de puzzles. Lo que propone lo hace. Bien, no voy a decirlo perfecto, bien. pero lo hace bastante bien. Lo hace bien. Pues, y es bonito, y es bonito, entra por los ojos. Oye. Sí, señor. Desperate Vladivostok. Este... Pues este es de un estudio ucraniano. Eh, es eh, bueno eh, estética cómic que se parece pues eh, mucho a otro juego ucraniano que se estrenó en octubre del que hice un vídeo corto este tenía intenciones de hacer un vídeo corto pero no me ha terminado de convencer sobre todo porque el personaje se queda quieto en un lugar sabes no puedes moverte no, no, estás ahí está como <tose> O sea, no me importa que sea un juego de oleadas, me gusta la estética, me gusta la violencia, me gusta la música frenética que tiene, pero quiero moverme del sitio, quiero ir a por los malos, no puedo. No, no. Le ah, te tenía ganas, eh, porque me gusta esta estética. Y no me importan los juegos de oleadas, suelen ser divertidos. Pero eso de estar fijo en un punto en la VR me. Ah, bueno, a lo mejor te Quiero moverme. DLC, quiero el moverme. DLC de movimiento. El DLC de. No, pero bueno, este está baratillo, eh. Este está en... Para visores de, de PC y También está en la uh -huh. Así que, oye, echarle una ojeada Bueno, pues menos matar Y más cultura ¿No? Cultura, la sinfónica ahí, bueno. Mira, yo el, el viernes El viernes me voy a Viena Me he comprado una entrada para verle el, Sí, ahí Para pa, la, la, la casa de Mozart Bueno, pues el... el... Conviértete en un director de orquesta con su varita. Ya sabéis que los directores de orquesta no es gente que no haga nada. Si quitas al director seguramente se vaya al carajo todo y marca el ritmo y es el que le da el... O sea que, que mola. Así que... bueno, Este ha salido para, para PC en Steam. Está en acceso anticipado. Es de un estudio español y no os penséis que es un beat saber, ¿eh? Es casi más un simulador de ser un director de orquesta de verdad. No es nada fácil. Lo probamos hace unos meses en directo, pues un poquito. Pero, o sea, me sentí yo tan torpe que pasamos al siguiente juego porque es que no acertaba yo con dos notas. Y ahora lo he vuelto a probar. He avanzado un poco más, he conseguido pues tocar, ¿cuál es este? La del moscardón. He conseguido tocar alguna, alguna pieza, algún vals, pero aún así, o sea, me parece a mí que es muy difícil para gente como yo, que no ha pasado de primero de flauta y que no tiene ni idea de lo que es una corchea, de lo que es un... no tiene ni idea de bueno, música. Pero, pero, pero es, de es, te viene a dar una... Un empaque, ¿no? O sea, esto, esto por ejemplo, viene bueno, muy bien para los estudiantes, para que, para que sepan... no bueno, es, es que esto para... Primer para, violín, para un violín estudiante. donde se pone la cuerda, los metales, donde se pone... ¿no? Pues todas esas cosas. Para un, para un conservatorio, esto, perfecto. Claro, y además claro. de que tiene un tutorial extensísimo que te va explicando lo que es el tempo, lo que es el compás... O sea, te lo va explicando todo. Es claro. un juego que no es juego, es un simulador, es una aplicación educativa, es... Sí, tiene una parte que puede ser juego de ritmo pero pero realmente esto es un bueno pues es un juego es, es un juego de, de, de, de formación de simulación muy bien hecho ¿eh? muy bien hecho muy bien. y con un montón de piezas de música clásica y más que van a llegar porque esto está en acceso anticipado ¿eh? así que irá, irá creciendo Bueno. Eh... Este lo hemos visto ya hasta la saciedad. El asesina bueno, este y lo, lo ha hecho otros, otro. un cobarde y, y, y además lo jugamos el jueves el jueves pasado y yo acabé con una sonrisa porque al principio pues bueno, me metí en un grupo en inglés al estar en el servidor de Europa y luego un robiano nos dio la genial idea de por qué nos metéis en el servidor de hispanoamérica hombre y allí jugué con un venezolano una chica de chile un peruano un colombiano nos juntamos allí 8 9 o 10 y la verdad es que fue muy muy muy divertido y habiendo jugado yo muy poquito al juego plano tengo que decir que me gusta mucho más la versión vr por la perspectiva que es mucho más inmersiva que ver el... ahí es Todo en fin y tal pero que mmm, podían haberle dado aún más, más chicha de VR, pues por ejemplo que hubiera colisiones, que pudieras empujar a la gente. Vas a matar a alguien con un cuchillo y lo atraviesas literalmente. <risa> ya sabes, pues no claro, hay colisiones. Claro, ¿sí? si el game no pasa mismo, nada. Sabe lo que hace, o sea, que, que esto es una decisión sí, sí. Una operativa yo, ¿no? ha sido... Sí, yo creo que, que ha intentado hacerlo lo más sencillo posible, pues porque la gracia de este juego es que puedan estar 10 personas jugando a la vez en distintas plataformas porque esto ha salido para Quest y para y para pc y desde luego ha sido un éxito ¿eh? está de los más vendidos en la tienda hay gente jugando a cualquier hora del día y de la noche y sencillo simple divertido es lo que es el Amonjas monjas en ¿Quién nos, lo, quién nos lo iba a decir juego del año <risa> ¿Quién nos lo... pues, pues bueno candidato a the games award a juego del año <risa> vamos a ver eh, eh, de verdad que no hay si esto es lo mejor que puede dar la ur esto, esto ha entrado y el Wanderer no. En fin, son vale. premios que tienden mucho a, a premiar lo popular. Claro. Así que, y como claro. juego popular por y eso, divertido, desde luego. Por eso, todo virtual popular, no, no nos llevaremos ningún premio nunca, porque nosotros no somos populares. Eso es así. Eso es así. <risa> el gringo, el gringo. El gringo, el gringo. El gringo, el traidor. <risa> bueno, De Patcher De Patcher, de Pixelity. Um, yo a este le tenía ganas. Pues bueno, pero... tú que tienes por ahí un visor pico lo podrás jugar porque este ha salido en exclusiva de momento solo para visores pico, para pico 4 y pico 3. Está previsto que llegue a Steam, está previsto que llegue a Quest 2, pero de momento es exclusivo de pico. Así que digo yo que pico interactivo algo habrá pagado para que esto salga en su tienda antes que en las demás. Pues supongo porque porque Esas cosas se llevan, claro, si tienes un juego en exclusiva Ahora yo no sé si este es un vende de picos Pues a lo mejor Bueno, es un, multij es un multijugador eh, Por equipos, te enfrentas a otros A enemigos que habéis visto por ahí, bichos En una ciudad futurista sí. eh, Estuvo en acceso No, en acceso anticipado, no, ha tenido un montón De fases beta, alfas, omegas Abiertas, es decir, que digo yo Que habrá salido ya pulido porque lo han probado Con, con gente Y no es mi tipo de juego, pero merece la pena destacarlo por eso, por la exclusividad, supongo que temporal para pico. Bueno, pues lo jugaremos, me lo instalaré. Broken Edge, este que parece un cómic, eh, todo muy Este sale Este, este amado, sale este jueves. ¿no? Sí. Sale este jueves, es del estudio Trebuchet, que son los de Boss VR, y han cambiado completamente de, de estilo yo este lo definiría como un blastón pero en vez de con pistolas y armas de fuego con, con espadas distintos guerreros cada uno tiene sus armas y su forma de luchar eh, diferente única y se puede jugar para un jugador digamos tiene una campaña que bueno pues que no es más que ir enfrentándote a unos cada vez más difícil pero está pensado sobre todo pues para jugar para multijugador para jugar uno contra uno online gráficos sencillos, una paleta de colores, pues pastel suave. Muy suave, y bueno, un, suave creo, pero Muy bueno. suave, muy suave. Y, y de este os podré contar más cositas el jueves a las 7 de la tarde, antes no. Claro, claro. claro, claro. Es lo que tiene. Venga, bail VR, llegamos al espacio. Bueno, eh, pues... Este no, se supone es... que es uno de los juegazos que claro. esperábamos para el año pasado y para y para este un multijugador con los sala físicas, social con sí, juegos, sí, claro. con físicas que dicen que van a ser super realistas con avatares de cuerpo entero que aseguran que sin tener traques en las piernas se van a detectar el cuerpo el, el las ser piernas, la a cintura van de hacer forma los en correcta consejo, los Gracias a inteligencia artificial y a bla bla bla sí, habrá sí, que ahora, verlo. Ahora todo tiene inteligencia artificial. Está claro. Sale este jueves, se estrena este este este jueves. Mala pinta no tiene. Eh, ha, tiene. Tiene comunidad en Discord, en Reddit, en todas partes porque ha tenido miles también de alfas y betas abiertas. La gente que lo juega, pues dice que está bien, o uh -huh. sea que más o menos que cumple lo que prometió. O sea, y habrá que este jueves. A este le damos un voto de confianza. Eh, o... Bueno, sí, bueno sí, sí, vamos sí. a todos casi siempre. Si al final te los acabas instalando. A ver, si están en esta lista es porque hemos descartado a unos cuantos. Eh, hemos escogido hoy como los 20 juegos, a lo mejor de los 40 que han salido en noviembre o que van a salir. Imaginad. ¿eh? imaginar eh... lo otro. Deberíamos hacer el programa al revés. Deberíamos hacer el programa empezando sí, por los descartes. El, el, el viernes de la sí, vergüenza, es. le podemos llamar. O el. Sí. Si queréis un día hacemos, ¿eh? los, o, a, o a lo mejor para finalizar el año, los juegos más decepcionantes del año, los peores juegos de la VR, o no sé, se puede hacer, ¿eh? claro, lo que pasa es que <risa> eso sangre con careta, que luego nos busquen y nos pegan. Hay que ese, ese lo que lo hagan otros. Buscamos a dos, buscamos dos, dos voluntarios que quieran dar el paso al frente en la comunidad para hacer el vídeo, los peores juegos. Luego, ya lo que hagan con vosotros, nos, nos lavamos las manos. Spire 2, otro de esos juegos que el primero prometía, prometía, prometía y se quedó en promé. Y eh, no terminó... Pues no. este llega, llega este, este jueves prometiendo mejorar al primero, mm. que, que la parte de sigilo era un poquito desastrosa. Mm. Sinceramente, yo estoy leyendo muchas opiniones de gente, no del juego de la segunda parte, sino no tengo ninguna expectativa con respecto al Spire 2, porque el primero me decepcionó mucho vean vamos a ver. Vamos a ver. Este llega este, este jueves. Este jueves, mala pinta no tiene. ¿eh? te este sale para para Quest. Sale para Quest 2. Sí, sale para Quest 2. Que tienen los juegos que, para demostrar que tienen física, los juegos de disparar, tienes que poner el cargador encima de la pistola, mover la pistola y coger el cargador en la mano. Porque sí. van dos juegos que veo que hacen el mismo trailer. Que no pasa nada, que luego bueno, tiene que ser divertido Que me da igual que, que tires el este y te lo metas El, el... el, el, el, el baile y este Realmente se parecen mucho en lo estético no es que, En, en eh, el sí. juego multijugador este es El Spire 2 es cooperativo Es cooperativo También se puede jugar en campaña para un jugador Que controlas dos tipos diferentes de armaduras O de, o de robots Se han mirado de reojo el Spire y, y el baile Y el jueves ¿Y no? veremos si esta vez Air dos cumple lo que prometió. Inner World, ¿cuál es este? ¿Cuál In es el este? World, este? Parece, parece. Ah, vale. No, parece World. un mapa. De... Del, del, cómo se llama este, del de golf? Es eso. Este. Pues, es pues, fíjate, este lo, este lo he probado y no es un juego, es una aplicación para hacer terapia de grupo y cuidar de nuestra salud mental ¿te puedes creer que este Así. tuvo que banear a grupos porque se creían que era otra cosa? o sea, si entras ahí es porque tienes un problema y quieres hablarlo no es lo que decía el dueño del juego, o sea, el que lo diseñaron vamos a intentar hacer una, algo interesante, tal, tal, tal pero se le llenó de trolls y gente variada y entonces echó a todos pues sí, este al final llegó el jueves pasado, la semana pasada tiene un pequeñito problema, que está todo en inglés, con lo cual entras y todo es en inglés, las charlas, la ayuda que te van a dar es en inglés. Así que para la comunidad hispanohablante, pues seguiremos locos, con perdón de la expresión, pero Monta este aplicadino dice... nos va a ayudar poquito. Oye, pues, oye, no, esto la salud, mental, la salud mental hay que tomárselo en serio, si realmente un metaverso. Como Inner World puede servir a a las personas, pues a, a que cuenten sus problemas o que en, busquen ayuda y, y, y se la puedan facilitar, pues oye, eh. adelante. Un grupo sobre DisplayPort, eh, dicen por aquí. Pues sí, entramos sí. Y, y. El trauma del, del DisplayPort. Estamos, estamos tra <risas> traumatizados, todos por la Vr porque no sacan juegos, porque los visores cuestan una pasta y no dan lo que dan y porque además no tienen DisplayPort. Esto es, y venga y, y ven todos a llorar ahí, todos a llorar y claro luego entrará alguien y flipará con nosotros y dirá pero sois si es que de verdad bueno. los llorones del display otra que no es eh, que no es juego que es aplicación Stadium hemos hablado de ellos sí. estos es hierba buena VR sí. eh, van a hacer un montón de cosas a ver problema que las cosas no están disponibles pues, en Europa, en en España. Eh. En eso, Europa. No, eso no en Estados Unidos la NASCAR y cosas de estas que seguramente empiecen a dar sí pues, ojalá que llegaran aquí, porque es una... Es Hombre, una entre, entre, entre las competiciones que van a retransmitir está la, la Euroliga de baloncesto, así que digo yo que tendrán intención de abrir esta aplicación cuando sea en Europa, pero de momento está solo para Estados Unidos, no sé si también para Canadá. De momento entras en España y dices que no puedes comprar entrada, que no puedes ver nada y que no y que tu región no, no la admite. Y la así que Pues mira, el otro día me llama pues mi padre es. y me dice hijo, quiero unas cuestas. Bueno, no dijo una, juez pues porque no lo sabe. Dijo, hijo, quiero un, un visor. Porque le puse, porque le puse el golf, el, el, el, el, el golf, el golf, el golf about. Le puse y estuvimos jugando él contra mí. Entonces se quitaba las gafas, me veía y yo le hacía así con el palo y se las ponía, me decía, mira, estás ahí, estás ahí. Claro, y entonces eh, dijo, hijo, quiero verlo. ¿Y para qué? Para ver el mundial contigo. Eso es lo que dijo. Así que uh -huh. eh, estas aplicaciones vienen muy bien Porque si mi padre con 70 años le llama la atención Eso de sentarse con sus hijos Que están a freír puñetas A ver un partido o sea, ver podrías... película, Ahí hay un mercado Vamos a, a explotar el mercado ¿no? Podrías hacerlo ahora Con Big Screen por ejemplo que O haciendo hacer. escritorio es pues como voy a hacer claro. mi screen, le doy al play a mi ordenador Y lo vemos todo. Sí, de big, de big Screen hablamos poco y justo también este mes Ha llegado una actualización bastante chula ¿eh? Con es que luces, dinámicas sí, sí, sí, pues no... Yo lo, digo, no, no. lo uso, es bastante, sí. bastante interesante Más cosas pues... What the bat. Este pues este... Eh, eh, eh, eh, eh, eh. What... este llega What este the... jueves nos vamos, a re... nos vamos a reír de él Pero el juego plano que hicieron antes What the golf Es una genialidad Así que ya veremos veremos este en VR. ¿eh? Pero yo hasta o sea, te le tengo este es ganas. Hacer el cafre, ¿no? Directamente, hacer el café. De... Pues mira, este, este es. Tú eres, en vez de Eduardo en manos tijeras, eres esta chica que tiene bates en lugar de manos y brazos. Y todo tiene que hacerlo con bates. Pero claro, pues acaricia a una mascota con un bate, prepárate el desayuno con un bate en lugar de manos. Mm. Eh, las cosas se complican. Es decir, es absurdo, surrealista, pero puede ser muy divertido. Y tengo ganas de ver qué han hecho en VR, porque en plano. El que sacaron de golf, que se reía de los jugadores de golf y del deporte de los golf, era muy gracioso. Así que en este se va a reír del béisbol, deporte nacional yankee. <risa> y yo le tengo ganas. Me parece que puede ser gracioso, ¿eh? Venga, pues, <risa> este, este sí me lo apunto, <risa> porque este tiene que ser cachondo para ponérselo a la gente. El... Bueno, este ya también hablamos de él en su momento, pero eh, vamos a jugar al 4BR Pool, ¿no? Estos que están ahí en su pues casa. Está... Que vamos a hacer, pues nada, venga, vamos a jugar al pool y vamos a gastarnos el dinero. Vamos a como los. Y luego a Torta limpia, sí, está... como en los bares americanos. Ah, sí. Aplica aplicación que le encantará a zackenberg porque este este estudio, Forever Studio, ha sacado de bolos, ha sacado de dardos, ha sacado de lanzar un saco de maíz a un agujero, Cornhole, y ahora van a sacar este jueves, pues, un juego social dedicado al billar, al billar americano, al pool. Con los avatares meta, como podéis ver, pues oye, eh, tienen que tener su tirón, ¿eh? Porque han, llevan ya un par de rondas de financiación y les llueven los millones de dólares para seguir haciendo juegos. Yo no sé con, cuál va a ser el siguiente. O bien, los bolos dardo, eh, no sé. Te pregunto no sé. por aquí, Mike, que ¿cuándo sale la reserva de la PSVR2 en España? Ya ha salido, yo ya la tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, mira, mira, a ver, a ver, a ver. ¿Es que, no, que no meto las patas. No, no, no, no pongas eso, no pongas ninguna cosa. No, no, no el, el, el, el código de barras, no, ¿dónde está? Ahí, ahí, bueno, se, se ve la tienda donde la he comprado. En game, sí. Bueno, no, en, en, game, en Game está vía online y también en las tiendas físicas, el visor suelto o con el pack de Horizon Call of the Mountain. En el corte inglés yo fui este fin de semana y me dijeron que hasta enero nada. En la FNAC el fin de semana no tenían ni idea lo de lo que les estaba preguntando ni en Media Mar, que son los sitios oficiales donde en España se suelen poder reservar estas cosas. Pero supongo que hoy ya sabrán, sabrán a no toque y tendrán ya se podrá reservar en cualquier en cualquier sitio. Si pero los billetes son los dos. Eso es. 600 pavos. Seiscientos 600 pavos. Tienes algo o oh, 650 con el juego incluido Intentarán meteros la base de carga para los mandos Y alguna cosita más, poneros firmes y decir que no Como he hecho yo 50 euros, sí, John 50 euros en mi, en mi caso en game, 50 euros Y vamos a hacerle publicidad pues porque han sido los más espabilos en, vale. en abrir Vamos el, ahora con, con uno de esos grandes juegos Que fue uno de los favoritos hace, hace nada Y que de repente Se murió y ha salido, y ha salido de una manera además muy un poco bochornosa, ¿no? Porque ha salido ahí, no han dicho nada a nadie Estamos hablando del LON, un videojuego sale, que prometía, prometía, prometida este Y ahí está Pues sale este jueves, tiene unos gráficos bastante buenos Tiene físicas, tiene colisiones, tiene quizás demasiado parecido a HALA y Fallis, Esos cambrejos, que parece okay. que también se copiaron los de BOM wars y Bonlap. Sí. pero imagineros que sale un juego que copia Half-Life y lo hace bien ostras pues daríamos al, vamos a con las orejas pues esto sale este jueves por fin después de cuatro años de desarrollo y oye, no le están diciendo nada de promoción ni nada está ahí como que va a llegar y habrá que comprarlo y jugarlo porque mala pinta no tiene es pues, bueno, estética cyberpunk tienes ahí pues bueno tus poderes de telequinesis Armas de fuego, una katana. Mala pinta no tiene. En su momento fue uno de los juegos más esperados por la comunidad de real o virtual. Ya no sé en qué año, porque como esto estaba en desarrollo desde el 2019 y resucitó en, en, en este año, que parecía que esto estaba abandonado. Pues ahora lo que han hecho, mala pinta. Plataforma, no tiene. plataforma. Esto es, esto es PC. PC VR. Eso es PC. Fíjate, pero bueno. O sea, que decir, que, que copia Jala y Fallis, ojalá. Sí. O que copia lo que quiera, mala pinta no tiene, o sea. No es... Pero no os puedo contar mucho más. Hay dos o tres vídeos ahí en su canal, tiene una cuenta de Twitter a bueno, la que no esto responde. Como, esto como todo, hasta que no lo probemos no vamos a saber, porque si sí da buen rollito las físicas y encima las cosas se mueven así y, y no es extraño. Ay, los, tiene sí. sí. y los enemigos y los enemigos no parecen, y los enemigos no parecen muy tontos, ¿no? O sea, no, no, no sé. No. No, no. Ahora es hard Life, no jorobes en Oye, época, ojalá, ojalá es, sea un es, Half -Life. Es medio Half-Life, medio, ¿cómo es este el de la luna? El que estabas ahí encerrado en una nave en la luna o algo así, que estabas, que en realidad, ¿no? Pero en realidad sí, que con los bichos negros esos que se movían, que hacían ¿No? ah, pero ese es el juego, el, el juego plano, el Prey. El Prey. Me explico muy bien el prey que, que, que tuvo un DLC también en VR O sí, algo así sí, pero Pues, pues tiene, tiene ahí como, esto es un poco prey Un poco tal, un poco Un poco Cyberpunk, Cyberpunk. Un poco ojalá Pues ojalá que le salga bien Ojalá que le salga bien Vamos, vamos a jugar ahora Bueno, ahora ya pasamos lo que son los juegos Vamos a ir con las actualizaciones, con cosas que van Un pelín más allá ¿no? Que son los DLCs es. o actualizaciones O como se llame eso es, este es, es más Drums, Se que era bueno era un juego de ritmo en el que te van llegando las cosas y tú las golpeabas con las baquetas y lo que van a hacer con esta actualización es acercarlo a un simulador de batería, es decir, vas a la batería va a estar en una posición fija y vas a tener que tocar las notas, pues un poco como si fuera a gritar giro, pues... ¿eh? Una actualización pues quiero, muy, muy, sí, a ver qué tal. muy grande, muy grande porque cambia la jugabilidad completa del juego, ¿eh? Pues a ver qué tal es el, Así que... A ver qué tal es el, el, la sensación, ¿no? Porque. Uf. Fijaros que la, es, es, es el Vital giro ¿no? de toda la vida, pero con batería. Tiene pinta de, de ser dificilillo eh. O el No tienes el feedback de, de darle algo. Y el rebote. ¿Sabes? Que, es, bueno, eh. Como sea. Genial. Más. anda mira, hablando del Walkabout, eh, ahí está la isla más famosa de los puzzles este, del universo, este... de los puzzles. Que madre mía. Ah, es que está llegado. Es que está llegado hoy. Ha llegado hoy el DLCB de la isla de mis Ya sabes que están haciendo colaboraciones, pues con, con películas, con, con novelas de Julio Verne para traer escenarios y han hecho un, pues un DLC. Un campo de binigolf, pues basado en, en Mist, eh, con sus rompecabezas y sus puzzles. Pues sí, me lo estoy volviendo a terminar, porque me aparecía otra. ¿De que... Mist? Sí, pero con, con puzzles random. Porque como ya los otros me lo sabían, uh -huh. digo, pues le voy a dar un random a ver si... Y es verdad que muy random, pues no es. Porque ya como ya te lo sabes, pues sí, vale, Pues los, de, los decían, anunciaron que van a hacer un remake de la segunda parte, ¿no? Del Riven. Era no, Riven. Ojalá. ¿no? Ojalá. Ojalá. La están haciendo, pero en plano No han dicho nada de que vaya a ser VR, quizá más adelante, como hicieron con el Miss. ¿eh? Yo espero que luego lo saquen. ¿Vale? Buenas tardes. Eh, más, ¿Y más, más. Bien? Bueno, ya más que estamos terminando. Eh, Microsoft, el... Ah, el, es esto, es esto. el crisis... Eh... ¿Un, visor, un visor con la Xbox. Ah, no. Sí, gracias, gracias el crisis de nuestra época, el juego que no lo moverán ni en el 2035 llegará a 90 frames por segundo eso sí, a 40 se te caen los ojos de felicidad y a 60 a como ver. llegan algunos con la 40-90 creo que es una experiencia religiosa ¿no? o sea que pff, eh, vale. yo el, el, eh, se, llegó la actualización 40 aniversario, la semana pasada el viernes, pues mi internet va como va, voy a exagerar un poco voy a decir que todo el fin de semana descargando la actualización y este 50. lunes conseguí volar en helicóptero, este viernes conseguí, este viernes no, este lunes ayer conseguí volar en helicóptero por Nueva York en realidad virtual con una 3080 y eso sí, un visor de PC con display DisplayPort, es decir, en mi caso, un HP River G2. Eh, no tiene, va como va, es decir, no va fluido al 100%. Pero madre mía, yo cuando vaya a Nueva York ya me ahorro lo de pagar el helicóptero y que me den la vuelta ahí por los puentes de Brooklyn por arriba por abajo, porque ya, ya, ya lo he vivido. Ya lo he vivido. No, no, es una pasada. O sea, pero lo verdad es que es un juego del fútbol que tenemos en el al, presente. Al, Así que... Cada actualización es una lotería. Cada actualización es una lotería. Te puede fastidiar en el modo VR, te lo puede arreglar, puede ir a peor, puede ir a mucho peor, porque 100% bien no va nunca. Yo no sé, la gente tiene experiencia de todo tipo que le va fatal, como una patata, otros regular, otros bien. Yo ya no sé de qué depende. Eh, para mí imprescindible lo juego el muy poquito pero el cielo te llama pero de vez en cuando, de vez en cuando yo me doy un, un garbeo más, con más DLCs, este es bastante más asequible de mover este creo que va a 90 incluso en la cafetera es el nuevo pack que va a salir para, para Beat Saber, el gran gran salió, gran. salió, totem ya salió salió la semana pasada DLC dedicado al músico canadiense The Weeknd que tuvo bastante éxito con la canción por ejemplo de Blinding Lights que yo creo que se ha sonado en todas partes pues DLC para Playstation VR para Quest y para PC de las poquitas cosas que van a salir en noviembre para Playstation VR que se resiste a morir el visor y todavía Beat le siguen llegando Uy, contenidos. pues el otro día conozco a una persona que se le dejé las gafas se las dejó a su mujer su mujer pasaba de la VR dice que quítame eso de la cara se puso con Beat Saber ayer se compraron unas Quest porque no me ¿Sabes, el visor. ¿sabes lo, que he tenido que, ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? He vendido mis PlayStation VR, que las tenía todavía por aquí. Eh, fui a casa de uno a, a dárselas. Le enseñé varios juegos con cuál flipó y, y por cuál se las ha quedado. Por este. Pues no por BitSaver. Ah, ¿no? Por Moss. Por Moss. Pues qué raro. Por Moss, libro 1. Por pues Moss. Qué raro. <risa> Moss es un blend de visores. Me alegro, me <risa> alegro, me alegro. Pero vamos, que. que que BitSaber, pues ya verás Hombre, mi padre no porque tiene 70 y a lo mejor se le cae el brazo o sea, esto es bueno. fácil oye, mientras sigan vendiendo visores es una pena que solo se vendan visores para jugar a esto, pero bueno que se vendan visores place Places, que hemos hablado de esto. Estos también van a, a mes vencido, ¿no? Esto es como la nómina. Ya, a ver, eh, eh, eh, eh. No, estos, estos decidieron sacar un pack mensual, y es que se llama así, pack mensual. El, el ah. monthly pack. En este, en este caso son de puzzles variados, que tampoco tienes una locomotora como unos pastelitos franceses, como un escarabajo alemán cubierto de nieve. No, esto es un dos caballos, no sí, un escarabajito, ¿no? Sí. No, Citroën, un dos caballos es eso. Una excavadora, bueno pues eh, monthly pack y luego han sacado una especie de servicio de suscripción que pagas 5 euros al mes y tienes todos los todos los puzzles que han sacado hasta ahora pues para lo muy vicioso al tema de hacer puzzles yo ¿no? es que tengo un problema o sea vamos a ver me gustó este mucho cuando jugué con las con las pro con las Oculus Pro, porque bueno como tiene, como tiene el, el modo de pass through, estaba jugando entonces estaba, pasaba el gato por aquí se me quedaba mirando, pasaba mi mujer ahí que también pues, decía, pues esto, mi hijo ya hace tiempo que ni me mira, y estaba ahí con las, y entonces lo ves, ¿no? y estaba, lo coges, ¿no? Es, me dio una muy buena sensación el poder hacer eso como es cerrado yo le habría hecho algo más ahí habría hecho un poquito más de, de ambiente a mi lado, pero sí sí Cualquier día sacan el, el, el CAD del Quest Pro Pues ese podría molar ¿eh? De hecho <risa> Yo empezaría vamos Aquí en Real o Virtual deberíamos, deberíamos vender visores a piezas Y que os lo montéis vosotros ¿no? Bueno, eso ya lo ha hecho PIMAS Hoy eh, con el Kickstarter del PIMAS ya salía, a ver, Ojalá crucemos los dedos Yo no sé Porque se pueden meter un ladrillazo que se le lleve por delante O pueden ser lo más de lo más Esto es como el gato de Schofinger, ¿no? El, el, el mundo cuántico de PIMAS Que lo es y no lo es a la vez el Cenit, el, el, el Zenith recibe recibe una nueva actualización, pues un nuevo escenario y cosas como poder acariciar mascotas, atrapar mascotas. Lo que pasa es que este vídeo tiene un poco de trampa porque estás acariciando las mascotas, pero realmente el juego no tiene colisiones, así que. <risa> pero bueno, eso no lo sabemos nosotros bueno para sabemos que para algún no, este es el juego del año para otros pues de momento para mí eh, sigue estando un poquito verde pero bueno si cada cuatro meses le meten una actualización con contenido pues la cosa pues oye, va para, la, para adelante y esperemos que en una de estas les se les ocurra meter idioma español por favor en el menú tampoco cuesta sí, tanto Tampoco va a ser ya. <risa> Pero ya, ya lo veremos ya lo veremos. Y, mira, y terminar, este, es otro, este es otro de los juegos que llega a Playstation VR 2 Por cierto, como juego de lanzamiento Pues a ver si lo da más jugadores el, Para terminar, aunque tú lo jugaste el otro día O has dicho que lo has instalado Y, y lo teníamos aquí Es el, el mod VR de Final ah, Fantasy mira, ¿sí? ¿Qué tal? Este me ha costado dios de ayuda instalarlo. Eh, yo ahora mismo no tengo muy claro. Si os apasiona Final Fantasy, concretamente el Final Fantasy 14, si os apasiona la realidad virtual, si no os importa jugar con ratón teclado o con mando, y si tenéis mucho mucho tiempo libre, pues instalaros el, no el mod. <risa> Hombre, instalaros el mod, porque está todavía en estado alfa, está todavía un poco verdecillo, y por ejemplo, no funciona con controladores de visores que no sean eh, INDES y creo que HTC Vive, con lo cual pues yo lo estuve jugando con, con teclado y, y ratón. Se ve bastante mejor que, que en el vídeo, que el vídeo este lo saqué yo de, de Twitter. Luego he hecho yo un, un vídeo propio que está por ahí en la, en la web. Eh, Podéis probarlo porque es gratis. Tiene 60 días Final Fantasy 14 se hizo juego online y tiene 60 días de prueba gratuito con lo cual tenéis el juego 60 días gratis y el mod está gratis es un poco complicadillo de instalar pero bueno si vais al enlace de youtube y leéis las cositas poco a poco, si yo lo he conseguido, que soy tonto Cualquiera puede conseguir instalarse el, el, el mod Porque es. En fin, Es largo de explicar, si alguno tiene interés Que me sirva un privado por la web Y yo se lo, yo se lo explico, si nos apaña Pero solo, solo, solo, solo para muy, muy, muy fans Del Final Fantasy, eh, que quieran ver esto en VR No es no es el mejor mod Que ha salido en 2022, desde luego pues ah, Está verdecillo Con un mod de un AAA, de un pedazo de A Terminamos hoy, vamos a ponernos aquí en el centro que bueno, pues esto es lo que hay el jueves que sabemos a qué jugamos el jueves, vamos a anunciarlo pues el jueves salen vale. tantas cosas que no sé a qué vamos a jugar eh, vale. probablemente al Broken Edge probablemente vale. pero tenemos que debatirlo en la mesa de café, de real o virtual porque es que llegaron un montón de cosas el jueves 17 y, y hay que decidir hay que decidir Uh -huh, uh -huh. bueno pues eh, hasta aquí hemos llegado, muchísimas gracias Robianos, por un martes de este tipo de cosas que hacemos, de juegos que vienen es verdad que eh, este top, perdonadnos pero lo hemos hecho dos semanas más tarde, esto es lo que mola debería ser cinco días antes de que salgan pero lo hemos hecho 15 días después, ya sabéis que bueno, en realidad virtual es un eh, hacemos lo que nos da la gana el jueves, algunas sorpresas de juegos el domingo, la hora virtual que estará eh, Ramón, estará Gaby. Y estará... ¿estaré yo. Sí, y estará Julio, seguramente, porque yo estaré de vacaciones... Escuchando música clásica por ahí, y luego ya la vuelta. Eh, eso es, volveremos y ya os contaremos cosillas, cosillas, cosillas, porque también es verdad que el día 5 vamos a hablar de Virtual Desktop. Viene un profesional donde los haya a contarnos un montón de cosas sobre el streaming y qué podemos hacer desde nuestro punto de vista del usuario para mejorar todo el streaming y por qué no se pueden hacer algunas cosas. Va a estar súper interesante. Hasta entonces, poneros las gafas, jugar a los juegos que podáis y pasarlo bien. Nos vemos de aquí a unos días. Hasta luego, es verdad que estamos... Hasta luego. Directos, directos. No, pero de con yo no voy a hacer directo, porque yo, pa... que no, porque es... Qualcomm es el enemigo a batir, está en todos lados. Eh, de, de Qualcomm no os preocupéis. Sí, habrá... No tra... otras no tra... no noches. Habrá cosas. Estén atentos, están atentos. Un abrazo.